Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con la novela. A ver que si se me vea la cara voy a estar por acá. Trabajando la novela de Julián Mukoroa, encontré algo muy pero muy interesante. Fíjense. Yo seguía disparando con mi bajo, ahora contra un aparador repleto de copas y vasos de cristal. Hay una especie de zapada con, con el bajo, la guitarra, todo de, bueno, disparando notas, se entiende, ¿no? ¿Cómo? Imaginario. Claro, el tipo está. Imaginario no, está en la realidad virtual de la droga que se metieron encima. Exacto. exacto. ¿Eh? Cosa que exacto. no recomiendo nunca. ¿eh? Bueno, yo seguía disparando con mi bajo, ahora contra un aparador repleto de copas y vasos de cristal. Buah, fantástico. Yo tranquilamente tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras acá y ocho. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras, ¿eh? Yo puedo reemplazar, porque me dijeron en el taller literario que tenía que ser realmente bien preciso, este, la, la menor cantidad de palabras posible, y puedo ¿eh? hacer esto, mirá. Yo seguía disparando con mi ojo ahora contra un cristalero, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿es lo mismo? Pregunto yo. Un aparador repleto de copas y vasos de cristal. Pues yo me decís, Marce, ¿qué es esto? Y mirá, un plano inclinado con una escalerita y un alerero abajo. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Tobo, tobogán. A ver, dígalo la clase de nuevo. ¿Tobogán? ¿Eh? Bueno, está. ahí está. Alejandro se animó a abrir un poquito los labios. Muy bien. Bueno. Tobogán. ¿Mm? Y si yo digo aparador repleto de copas y vasos de cristal. Es lo mismo decir cristalero, decir, bueno, con ese criterio, cristalero sería la palabra, una palabra que reemplace a todo. Sin embargo, nosotros nos guiamos por algo que es fundamental. El contexto es el que manda. ¿eh? Si yo digo aparador repleto de copas y vasos de cristal, no es lo mismo que un simple cristalero. ¿eh? Simplemente no es lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, porque acá, con cristalero, no damos la dimensión... Del quilombo que va a haber acá, ahora contó una palabra repleto de copas y vasos de cristal. Hay muchos más elementos: hay copas, hay vasos, hay cristal, ¿eh? y ni siquiera diciendo un cristalero repleto, porque uno dice, ¿repleto de qué? ¿De ¿Qué tenía? Estaba lleno de, de, de, de, de no sé, era de bolas de bowling. Qué sé yo. yo seguía disparando conmigo, ahora contó una palabra repleto de copas y vasos de cristal. ¿Cuál es la moreja de hoy? La que muchas veces señalamos, amigos: el, el que manda acá es el contexto. Acá conviene meter ocho palabras en lugar de una sola, porque esas ocho palabras son recontraexpresivas, dan, transmiten mucho mejor la locura que Julián Mocorá quiere representar en estos personajes. Así que bueno, sigamos viendo estos programas, ¿eh? yo sé que les viene muy bien porque me lo dicen, sigan comentando, poniendo likes y bueno, les mando un gran abrazo, hasta pronto.